Menos 19. 19, lindo día hoy acá en el Caribe canadiense. Yes. frío ya un poquito más pesado del 2021 ya se vienen unos días más fríos y está empezando la temporada parece es temprano son las 7 y media de la mañana así que ahora sí oficialmente bienvenidos a canadá Y estaba llorando porque hacía frío. No way. ¿Qué ¿Este frío? You don't cry when it's cold. No, pero por el viento. no? Ah. 3 de la tarde y seguimos a menos 19. Por lo menos no hay tanto viento y está clarito el cielo. Mira, a ver. Auto calentando ya hace rato. Y así nos preparamos para un día normal de visita a la mamá de Brandy. Así que para preparar el auto, como ya te mostré en otro video, y te voy a mostrar también más adelante cuando nieva más, bueno, a tener que limpiar la nieve que hay acá, la nieve que hay en las ventanas. Si hago congelado también sacarlo con este aparato. Esto para sacar la nievecita y esto para darle el Ya te lo mostré en otro video y también te voy a mostrar ya cuando sea un poquito más fuerte la cosa. Como vamos a Stony Plain, que queda como media hora, 40 minutos, y vamos a agarrar una pequeña ruta por las dudas siempre, pero para que no resbale tanto. Vamos. Recuerdas cuando vine a Stony Plain y te mostré este laguito, acá atrás? Ese es el laguito, congelado. Como ves ya me cambié la campera, finita y livianita, eh, pero es térmica. Estoy usando los guantes de brandy y que estoy bastante cubierto. La cosa es la cara, ya estoy sintiendo un poquito... Ya estoy... Uf, igual que me pasó en Calgary. Se murió la batería del teléfono que yo uso para filmar. Estoy usando ahora el iPhone. Pero bueno, me pidieron si podía sacar la nieve, así que vamos a hacerle un favor a la suegra. A laburar. se hace por varias razones una bueno porque aparte de que por comodidad tu casa se puede llenar de nieve entonces tenés que sacarla y número dos esta parte de las cuadras si alguien se resbala o alguien se cae ahí como es parte de tu casa te puede demandar entonces mejor siempre sacar la nieve y te repito lo bueno es que hoy no hay viento y no hay mucha nieve estamos a menos 20 pero bueno y seguro escuchaste ese video de Daddy Guriebra, me lo mandaron 500.000 veces, no te imaginas, esto no es nada. Entonces toda la vereda que ocupa tu casa, si vives en la esquina, toda esta parte de atrás también. que a lo mejor cuando sacas la nieve lo voy a tu casa y tomarte una chocolatada caliente no es indoor pero bueno uy, está de pedacito de malvadí